El doblete y acá hay algo. Si, Viene acá, eh. A ver, ¿sí? que trae este muchacho. Yo estoy afuera, eh. Vamos, abuelito. Ah, bueno, vamos, Pitufo. Mira lo que te sacaste, papá. Hey. Ay, mira acá. Mira lo que te sacaste. A ver. Déjame esperar, no recoja más. Mira qué bicharra. No recoja no uh, el abuelo de los, eh, el abuelo y allá, allá está el Nene. Espera, quilombo que hizo. espera. ¿Qué, Diego, espera, espera, espera. qué, qué, Ay Ay no, este. es Ay no, sí, lo más, ¿no? No cumplido Yo lo cumplido, bien ahí eh. Gracias, gracias. Vamos por más muchachos, vamos por más Vamos por otro, vamos por otro Si va saliendo la pesca Vamos arriba que está libre, Valtamos. Uy, te, te fue para abajo, está enganchado con el bolo, espera, eh. Está con alguien acá. Algo ¿Qué pasa, amigo? Se me está cansando. Pasa, me está cansando. <risa> <risa> y vemos, algo tiene que venir. Y vemos la mancha blanca, se ve, se ve el doblete. No, no, no, no, cuidado vos. Cuidado que es algún. Es algún, agárrate, Es Ahí nomás. Mirá, espectacular, espectacular. Oh, y, oh, sí. y, y trajo la carnada, de paso al hombre, eh. Ah, cuéntame, ¿a dónde lo llevamos, amigo? ¿A dónde va? Ah, ¿Para dónde va? A Moreno. A ah, Moreno, a la parrilla, de frente va. Ah, ¿Son varios sí. ahí para la sí. comida? Sí, sí. Sí, sí. puede invitar a uno más también. Ah, <ríe> Buenísimo, pero hermoso ya. Un macho, Ya metimos la chernis, ya metimos la chernis. Y estamos en carrera. Vamos arriba, chicos.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 Por suerte, no nos están atacando más. Las presas nuevas, ¿no? Así todos podemos disfrutar del mar. Cada cual es lo suyo. Nosotros pescando y ellos apareando. Rápido adentro, vamos, oh, vamos que se va, vamos que se cae. Ah, bueno. Está pero bien robado, levántalo, levántalo, mira, eh. Mira ahí. Está robado, pero bien robado. No más o menos. Acá estamos. A Púlio Mar. Con los muchachos de. ¿De dónde era San Juan, no? Santa no, Santa Fe de no la Santa Fe. Ah, Santa Fe. Otro chico Santa Fe ¡Es A ver, Luli, ¿cómo lo agarraste eso? <ríe> Hermoso, ¿eh? Muy bien. Tiene algo, a ver. Mira, una pescadilla arriba. Todo suma esa ¿eh? fileta de que te a ver. Muy bien. Eso. ahí Bien, ahí. ahí. Mira, el corte, Viene, Viene, viene. Viene algo acá. No es de que pelea eso, eh. Acá vienen los muchachos con el nieto. A disfrutar un día de pesca con nosotros. Muchas gracias. Hola.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 Hoy a la tarde, bueno, mejor fresquito el pescadito para comerlo. Vamos por más. Vamos, no? ¿Qué vamos a ver. ¿Qué viene acá? Una pescadilla hermosa, a ¿eh? ver. Dale que se va, dale que se va, dale que se va, métela, métela. Uh, mirá mira cómo vino, a ver, déjalo así. Mira cómo vino. De casualidad. Muy bien.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 Siempre a vos también. <risa> ¿Son tres no, no. ¿La primera vez que venís? ¿Vos también? Muy bien. Pero parecen expertos, se sí. ve que son pescadores igual. Bueno. Sí. Mirá qué linda corvina Muy buena. A ver. Arriba. Muy buena. Muy linda Corvina, esa también a la parrilla sí, Buenísimo bueno. bueno, vamos a ir pescando, muy bien Otra vez Acá el maestro pescando pejerrey Está divirtiendo con los pejes, bueno o sea, Algunos cuantos igual ahí, eh Este se fue pero... Un podemos tirar eso? Muy bien, muy bien. Muy buena, comer el San Martín, parece. Muy buena eh. Gracias. Flaco, para un poco. No, está enganchado. Levantala, levantala, que se enganchó más arriba. Y esto pasa cuando hay pescado, si no hay pescado no se engancha. <risa> hermosa corriente. Muy bien. Otra al toque. De ahí una pescadilla. También cuenta, ¿eh? <risa> no, esa no. <risa>